Terminemos de nuestro vocabulario las palabras rendición y resignación y levantemos el nosotros, es decir, el colectivo, abajo y a la izquierda. Donde el gobierno no gobierna, sino el pueblo gobierna y son servidores los que están en el gobierno. Es una alternativa a lo que estamos construyendo, somos una organización. Que luchamos por la liberación nacional, anticapitalistas, luchamos por la libertad, justicia y democracia, un mundo donde quepan. Todos los mundos. No vamos a permitir que nos desviemos. Que es lo que quieren esos pinches cabrones malparidos de los malos gobiernos. O sea que los zapatistas deciden ser anticapitalistas atacando la propiedad de los medios de producción. Pero aún así no basta. Aunque la base material del capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción, circulación y consumo, tiene ya una lógica que invade todos los rincones de la sociedad y debe ser combatido en todos los rincones. Por eso nosotros como zapatistas no estamos para luchar por tomar el poder ni por elecciones ni por las armas, sino que estamos porque el pueblo decida su camino y lo haga sin partidos políticos. Estamos construyendo otro sistema de gobierno. ¿Qué pasa sobre el cuerpo de una sociedad? Flujos, siempre flujos. Una sociedad solo le teme a una cosa, al diluvio. Sobre su cuerpo social, algo chorrea y no se sabe qué es. No está codificado y aparece como no codificable en relación a esa sociedad. Algo que chorrea y que arrastra a esa sociedad hacia una especie de desterritorialización. Este es el drama. Encontramos algo que se derrumba y no sabemos qué es. No responde a ningún código, sino que huye por debajo de ellos. Una sociedad puede codificar la pobreza, la penuria, el hambre... Lo que no puede codificar es aquella cosa de la cual se pregunta al momento en que aparece ¿Qué son esos tipos ahí? En un primer momento se agita entonces el aparato represivo, se intenta aniquilarlos. En un segundo momento se intenta encontrar nuevos axiomas que permitan, bien o mal, recodificarlos. Pero en nuestra historia no caben el yo, ni el tú, ni el él, solo cabe el nosotros, para lo bueno y para lo malo. Yo sé que de por sí los zapatistas tenemos fama de esquizofrénicos. Por ejemplo, cuando hablamos individualmente no usamos el yo, mí, me, conmigo, sino que usamos la primera persona del plural, nosotros. Cada caracol es un gran colectivo que conecta a otros colectivos, que son los municipios, los cuales a su vez conectan a otros cientos de colectivos, que son las comunidades y los pueblos, es decir, las bases de apoyo. El diagrama de organización zapatista es una gran red de conexiones que conecta una zona con otra. Por ejemplo, en la zona de la selva fronteriza, que abarca Ocosingo y Marqués de Comillas, está el caracol llamado La Realidad. El caracol de La Realidad conecta cuatro municipios autónomos rebeldes zapatistas, o mares, que son General Emiliano Zapata, San Pedro de Michoacán, Libertad de los Pueblos Mayas, Tierra y Libertad. Los zapatistas organizan tres niveles de autoridades. El primer nivel, o nivel local, es el nivel de los pueblos y de las distintas comunidades que conforman las bases de apoyo zapatistas. En este primer nivel, cada uno de los pueblos eligen asambleas a sus respectivos agentes y comisionados locales. Segundo nivel, o nivel municipal, que se pliega sobre el primero. Se realiza una asamblea general de los pueblos donde se votan los consejos municipales, síndicos, regidores y jueces, que van a organizar y coordinar todos los trabajos colectivos de ese municipio autónomo. El tercer nivel, que se pliega sobre los otros dos, es el de las juntas de buen gobierno. Este nivel coordina a los cuatro municipios autónomos que conforman el caracol. Se realiza una asamblea general de los consejos municipales y se eligen a los integrantes de la junta de buen gobierno, hombres y mujeres. La Junta de Buen Gobierno coordina todos los trabajos colectivos de los cuatro municipios autónomos, todas las propuestas, y busca que haya una distribución equitativa y un emparejamiento en todos los municipios del Caracol. Estos trabajos están divididos en nueve áreas. Cada Junta de Buen Gobierno permanece tres años en el cargo, pero son revocables. Los integrantes de la Junta de Buen Gobierno se organizan en dos grupos que se turnan cada 15 días. Las nueve áreas de trabajo son... Por ejemplo, educación, salud, comercio, producción, proyectos, tránsito, derechos humanos, agraria, justicia. Si el deseo es reprimido, se debe a que toda posición de deseo, por pequeña que sea, tiene motivos para poner en cuestión el orden establecido de la sociedad. No es que el deseo sea asocial, sino al contrario, es perturbador. No hay máquina deseante que pueda establecerse sin hacer saltar sectores sociales enteros, el deseo en su esencia es revolucionario y ninguna sociedad puede soportar una posición de deseo verdadero sin que sus estructuras de explotación, avasallamiento y jerarquía no se vean comprometidas. Nos están criticando que por qué los zapatistas están sacando esta palabra de rebelión, que si no tomamos en cuenta la correlación de fuerzas, compañeros, los zapatistas, las zapatistas, Siempre nos hemos cagado en la correlación de fuerzas. Es posible que espiritual o temporal, tiránico o democrático, capitalista o socialista, nunca haya habido más que un solo Estado. El Estado es deseo que pasa de la cabeza del déspota al corazón de los súbditos. Deseo de Estado. La más fantástica máquina de represión todavía es deseo, sujeto que desea y objeto de deseo. Yo pienso que el peligro es que revolucionó el revolucionario peligro, pues el destino es diferente. El revolucionario tiende a convertirse en un político y el rebelde social no deja de ser un rebelde social. En el momento en que Marcos o el zapatismo se convierten en un proyecto revolucionario, quiere decir, en algo que devenga en un actor político, dentro de la clase política el zapatismo va a fracasar. El revolucionario se plantea vamos a hacer un movimiento, tomo el poder y desde arriba transformo las cosas. Y el rebelde social no, el rebelde social... Va planteando demandas y desde abajo va transformando. Jóvenes desempleados movilizándose en contra del gobierno y exigiendo respeto a su modo. Homosexuales, lesbianas, transexuales, demandando reconocimiento a su diferencia. Mujeres que se niegan a repetir los patrones de sumisión, consumo y reproducción. Estos fenómenos de resistencia tienden a buscar comunicación con fenómenos parecidos en otras partes de su realidad inmediata. No quieren intercambiar mercancías y capitales, sino algo más peligroso. Experiencias, apoyos mutuos, historias. La historia de abajo, no la de los héroes, líderes y políticos altimpanquis. Tiene aún mucho que andar y mucho falta por rodar a la vieja rueda de la rebelión. Hay colores, colores todavía que descubrir, y mundos por hacer